Hola, en este video vamos a aprender cómo generar exámenes extemporáneos para un alumno o un grupo de alumnos específicos. En este caso, mi examen estaba asignado para todos mis alumnos hasta el 3 de septiembre a las 11.59 pm, quiere decir que ellos al día de hoy ya no tienen acceso al mismo. Para, para generarle un acceso a alguno de ellos, lo que tengo que hacer es ir a la sección de editar y en la sección de editar nos vamos a ir hasta abajo en la sección donde dice asignar y nos vamos a la opción de agregar. Aquí vamos a tener dos secciones, la que le asignamos a todos inicialmente y la adicional o la extra que voy a generar en este caso para LITSI Y le voy a permitir que vea el examen hasta el día 4 de septiembre a las... 10am. En este caso también queda limitar desde cuándo lo puede empezar a ver. Entonces le puedo poner que lo va a ver solamente de 8 a 10 AM. Es importante que tengamos muy buena comunicación con nuestros alumnos y puede ser para uno en específico o puedo agregar varios o incluso puedo agregar diferentes excepciones en diferentes horarios. Entonces en este caso... Puedo agregar exclusivamente a Simar en otra fecha diferente porque a lo mejor ella tuvo otra situación y lo va a hacer el sábado de 12 p.m. a 2 p.m. Y una vez que ya tenemos listas nuestras exclusiones, que pueden ser todas al mismo tiempo o pueden entrar varias veces, entonces le damos clic aquí en guardar, o en este caso guardar y publicar, para que los alumnos puedan tenerlo visible en las fechas y horas asignadas. Espero que este video sea de gran ayuda, recordando que si tienen dudas, aquí siempre pueden volver a regresar a revisar qué excepciones fueron las que acaban de agregar, y si las quieren volver a cambiar, se pueden regresar nuevamente a la parte de arriba. Aquí es muy importante resaltar que esta opción solo funciona cuando el alumno no ha hecho ningún intento. Si el alumno hizo un intento y se le cayó la red o tuvo algún problema y se quedó a la mitad y queremos generarle un intento adicional, entonces tenemos que hacer este proceso. Más aparte, tenemos que ir a la sección de moderar el quiz, del cual tenemos el otro video donde le podemos agregar tiempo adicional o intentos adicionales. Cualquier duda ya saben que estamos siempre a la orden.